Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario más Rabbids. He planteado eh, otra vez la batalla de salvar a Spawny contra el Mega. contra el Mermago gigante. Eh, me he planteado. he quitado al Rabbit de Luigi y he metido a Bowser, ¿vale? Luego voy a hacer la misma táctica, ¿Vale? Eh, he, he metido a Bowser porque tiene los mechas Y eso quieras que no, para los portales y demás también me puede venir muy bien Y creo que voy a hacer el mismo planteamiento Lanzar a Peach y a Rabbit Para allá No he quitado el daño en área, yo creo que me puede venir muy bien Y por eso eh, me, me interesa, ¿vale? Aparte este tiene daño en área me puede interesar Si lo pudiese Vale, vamos a tirar Le he metido eh, el ataque de, de eléctrico Para potenciar un poquito su arma Les he subido Todo lo posible De De cositas Vale Eso fuera Se quema, no pasa nada Y se me olvidaba De lo del salto Chicos, que empezaba, empezaba A esta le he metido lo de la curación Porque es la que más me interesa Que se nos esté curando constantemente Vamos a ponerla ¡No! La he liado Reiniciamos No, espera, espera, espera Reiniciamos, reiniciar pantalla Partida, perdón ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Por querer ir a la derecha y luego me he acordado de hacer los acelerones Así que... Eh, fallo por mi parte. Vamos con Bowser. Aquí. Esta no hay que liarse. Vamos a... Si hay que hacer acelerón, se hace acelerón. Uf, al límite. No se puede hacer acelerón. Soy un desgraciado de la vida. ¿Hago esto? ¿O no hago esto? Vamos a hacer esto. Venga. Me quemo. Quemo a la otra. Una que se va. Y esta cuánto me puedo mover aquí. Me puedo mover poquito. Y a esta no la mato. Joder, qué, qué, qué rabia. Espera, es que tampoco puedo hacerle acelerón. Una vez activado, el héroe se regenera un 40% de sus PS al comienzo de cada turno durante 3 turnos. ¿Me van a hacer mucho daño ahora? Pues vamos a hacerlo, en vez de atacar. Con Peach, saltamos. Vamos a activarnos la protección. No le llegó. Es que no le voy a dar a la otra, ¿no? Cero por ciento. Pues para un 0%. por Para un cero por ciento... Activo esta por un pelo de culo. ¿A esta la puedo mover ya? Sí, sí, sí, sí, la puedo mover. Vale, nos protegemos. Barrera de equipo. Vale, y, y, y... vamos a plantearnos el atacarle desde. A ver, desde dónde. Es que de ninguna de las maneras, ¿no? Puedo. Vamos a atacarle. Solo me queda un punto de acción. Como tenemos protección... Mira, no me devuelve el ataque. Es... No termino de comprender cuándo el mermago me va a atacar o no me va a atacar. Y se fue para allá. Y voy a activar los mechas. Estos también me vienen bien para cuando ese se activa la la suya mecánica de disparar cuando se mueven. La pena, la rabia que me da es eh, que explotan en área y se van a golpear unos a otros. Vale, ya no tengo nada más que hacer. Turno del enemigo. Cinco minutos ya y... y, y... Ah, vale, me ataca la agarrenadora, me beneficia. ¿Veis? Esto se mueve uno... Y me va a hacer explotar a los otros tres. Ah, pues no me hace explotar a los otros. Perfecto. Oye, pues eso ni tan mal. La verdad. No sé por qué tapo. ¿Pagas cascos de mierda? Por bien poquito, ¿eh? No sé... El daño... Ahí el daño en área sí que... Me puede afectar. Vale. Vamos a activar esto. Y... Es un 0%, pero... Sí que le da. Sí que le da porque le explota eso y le mato. Ese es el que más me beneficia de todos. Vale. Acelerón. Acelerón. Y... Protección. A ver, espera, no. Porque como con esta puedo atacar desde más lejos... Es mejor atacar con Peach. Le quita un acelerón... A esta, porque... Creo que me beneficia, porque al fin y al cabo prefiero potenciar estas sin activar nada. Eh, vamos a activar el escudo durante dos turnos. ¿En serio no la mato? Joder, macho. Santa rabia, eh. Si me quiere atacar... Esta de vuelta... Y me queda solo esta... Por atacar... No voy a hacer todavía la curación... No he activado ningún este de oro, eh... Eso sí que no lo he activado... Vale, vamos a continuar... Hace daño a sí mismo por activar esto Ay, me ataca a los dos No me he dado cuenta ¡Qué burro! Tío, pienso un poco Tengo que Curar a Peach A ver, vamos a mover a Peach Aquí La curamos nada A Pitch tengo que hacer la táctica de activar esto. Ataque de lodo para potenciar un poquito más el ataque. Y. Oh, ¡Qué rabia! No les mato. Los portales no les mato. ¿En algún momento voy a matar a los portales así? No, pero bueno. Este... No puedo hacer acelerón. Tampoco me interesa acercarme mucho. Me puedo mover hasta ahí. Me voy a quedar a distancia. No quiero que por el rango como la feileé antes el que se acercaba No ¿La curo o no la curo? A dos, y ¿eh? Se quedaron a dos ¡De fucking vida! El fallo de este es que ataca solo a uno, tío Cuando se termina La curo a Peach Vamos a curar a pitch Tengo la protección Todavía no vamos a curar a Peach Que se cura 92, tío A ver qué me sale de aquí Una coordinadora que... Pero ¿Cómo me la tiras ahí fuera, tío? Es que esto es increíble Le curo 20 peces A ver, esto Vete por ahí Tú. Vamos a curar a Picharda lo máximo posible. A Picharda, cinco 5800... mil Nah, apenas críticos. Ah, qué burro por mi parte, tío. ¡Qué mal estoy jugando, tío! ¡Qué mal, qué mal! Perdonad por ese grito al oído. A ver, vamos a poner esto así, que no rompa más de lo necesario... Y de esta tampoco. Buah, me va a matar a Peach. Espera, vamos a hacerle acelerón. A ver, déjame pasar. Cuánto alcance tienes De movimiento Vale, tengo que dar un pasito para atrás Para atacar Me está entreteniendo mucho a Bowser este ¿eh? No, tío No me he dado cuenta de la habilidad Me va a matar a Peach Ah, cero ¡Mierda de bichos! ¡Acelerón! ¡Gorrinadora! Y me voy con esto. Creo que me interesa atacar a este. Y ya no tengo lo del ataque... Así que vamos con esto. Criticazo. Y me los mata a todos. Fua, que salvada. Tengo que usar carta aquí de curación. Ahí tengo esto. Pues vamos a... Curarnos un poquito. Me curo un poquito vamos a quitar a Peach de aquí de en medio vamos a curarla y me queda con esta el Atacarle sin miedo, sin miedo, cinco mil, cinco mil doscientos todavía. ¿Sabe? Ahora es la habilidad, esta tengo que proteger. Cuando la habilidad es cuando le atacas y te vuelve, ¿no? Vale. Hemos protegido. Vamos a... Con este... Avanzar... La pena es que la agorrinadora se me queda ahí muerta de risa. Con este no puedo atacar a nada. Estoy aquí protegida. Vamos a atacarle. Con la habilidad a ver cuánto... ¿Cuánto recupera? 92. No llego ahí, ¿no? Ya no me puedo mover La habilidad se la ha quitado esa Que se va a recuperar Entonces Con esta Le ataco aquí normal 209 Vale, turno del enemigo Saldrán ya portales 92 Saldrán ya portales, lo que os decía la gorrinadora va a hacer... Eh, que muérete, muérete. Lo mejor que me puedes hacer es que te mueras. Por un pelo de culo no llego a los portales. ¿eh? Vamos a activar los mechas. Muy poquito. No llego a los mecas. A los mecas sí. Vamos a curarla. Y creo que lo mejor que puedo hacer es golpear esto así. Fíjate que creo que lo mejor es golpear a los portales y tratar con Peach los portales. Eh, vamos con Peach... Vente para acá. Vente lo máximo posible para aquí. Con la rabbit hago el salto de curaciones, Se me queda aquí, la curo. Ahora estoy jugando medianamente bien, medianamente inteligente. A ver, con esta. Tenemos aún el escudo. Le mato todo... Mato todo y golpeo. Vamos a darle a esto. Como tengo aún el escudo un turno más. Mato los portales y le golpeo a él. No es mucho lo que golpeo, pero suficiente, yo creo. Continuamos. 307, se recupera 92. Hay que tener cuidado ahora con los mechas y con piche. Llego desde aquí. Llego desde aquí. Llego desde aquí. Vale. Con esta no puedo hacer otra cosa que... ...disparar. Bien. Bien. 600 y pico, tío. ¡Qué desastre! ¿Pero cuánto tiene la habilidad esa? Vale, me interesa... A lo que sea Peach. A Rabbit Peach. Protegerla. 245. Es que le quito una barbaridad. No, una mierda. Jata. ¡Buah! Hago daño a Peach, ¿verdad? No voy a. no voy a disparar. No alcanzo, así que nada turno del rival. No sé si hago daño a Peach con Bowser. A ver. Gorrinadora... No se puede invocar porque está la otra petarda eh, me voy curando con esta tengo que curar a Peach y a Bowser vamos a saltar y curar a los dos me quedo aquí Con Bowser puedo atacar Desde aquí a los portales Vamos a activar esto No me lo puedo creer 0% Desde ahí Pues nada Prefiero dañar a los portales y que no me salgan más. Vale, le mato a los portales y daño a esto. Y me queda con esta. Creo que estoy suficientemente lejos. Me la juego una carta de curación. El siguiente turno ya es curación Un 20% Turno del enemigo Ya llevo 21 minutos, eh 600 y poco, tío Y se cura 200 ¡Mierda de gorrinadora! ¡Tenías que estar aquí! Deberían dejar poder... A ver Curamos todos Bowser, bájate. A ver, hasta dónde... Esta se puede mover todo. Este se puede mover hasta aquí. Vamos a hacer el salto. Por poco que sea. Este me interesa separarlo. Vamos a activar los mechas... le vayan haciendo daño Uno Ah, no explotan unos con otros Uy, qué raro, eso yo pensé que sí Si le pongo aquí es un 0% 0% desde aquí ¿Y desde aquí? No Por ahora no voy a activar la carta de... Tal No, me golpeé ¡887! No me lo puedo creer, la mitad de la vida, tío. Me ha quitado la fucking mitad de la vida. Uf, no ha activado la protección. Vamos a activar la protección con este mejor que con la otra. No me he dado cuenta de la protección, Y vamos a atacar aquí. Es que si ataco aquí, le puedo golpear a Bousa. El escudo de Bousa. Y tengo miedo de atacar muy cerca y que los mechas exploten. Vamos a comprobar si los mechas explotan. No, no explotan. Vale, solo me queda la rabid. Que no le golpea. Pues vamos con esto. 5.100 todavía, tío. Roba vida. Roba vida de estos. Es que no me lo puedo creer. ¿Cómo puedes robar vida de estos? Es que es vergonzoso que robes vida de estos. necesito que te acerques y necesito que te acerques lo máximo posible y Peach hasta aquí aunque sea, ¿sabes? para curarla curarlos y creo que me voy a tirar una carta ¿con quién? con este vamos a tirar una carta de curación 50% nos ponemos a tope. Vale. Bien. Con Peach. Tenemos la protección. Vale. Tenemos la protección. Pero no con... Vamos, con Bowser ya disparé. No, no disparé, no disparé. Vamos a, aunque tenga la protección esta, vamos a activar también esta para la Rabbit Peach. No sé a quién va a atacar. Y con esta... Mato los portales, le daño a él 143. Vamos con Bowser otra vez para atrás. Y le golpeo. Me protejo y con esta le vuelvo a atacar Y 5027 se quedará en... 4.900... 4.800 Turno del rival No sé por qué se me ha movido la pantalla Vosotros no os literáis. 0% de robo de salud se, se ha habilitado la... Esta Qué bien me vendría la Pues nada, ataque por aquí Me quita vida no sé por qué tanto pero bueno activamos esto tenía la protección con esta todavía no me he dado cuenta y vamos a atacar 121 y no me he dado cuenta la explosión ¿verdad? Le va a afectar a Peach La tengo a full vida Ah no, no le afecta a Peach Pues perfecto Ahora vienen portales No me he fijado cuánto se ha curado Pero lo entiendo que doscientos y pico Tengo curación con la Rabbit. Creo que me voy a jugar la curación en este caso. A ver, ¿con Bowser puedo atacar desde aquí? No Sí, sí llego. Sí llego. Eh, vamos a sacar de ahí a la Rabbit. Vamos a curar. Vale, la rabbit la saco. Vamos con los mecha. Con un poco de suerte como atacan... Ah, no, solo atacan a esto. Pensé que atacarían a los portales. Porque esto no tengo... Vale. Necesito atacar a los portales. ¿Cero por ciento? ¿Y por qué cero por ciento? Pero a ese no. Eh, pues vamos a darle. Y con Peach... No les voy a matar, ¿verdad? No mato a los portales... Así sí que los mato. Y con la Rabbit. 4.500 y quedarán 4.300. No, menos incluso. Eh, quiero decir que le quito menos vida de la que yo pensaba. 205 de vida por... Este tío es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Eh... Cuando tenga los portales, me voy a activar esto. O oh, todavía no me interesa. Todavía no me interesa. 4500. Ahora sí que le quito bien. Vamos a activar, vamos a bajar a Bowser. Activamos la protección de equipo. acerco tengo la protección de equipo pero vamos a atacar con Bowser Joder, Qué rabia que nos salgan para matarme a la 152 no me la ataca y vamos a atacarle ya con esta 4.100... Se queda 3.000 y pico. Quita vida... No. Vale, turno del rival. Vale. Vamos a bajar a Bowser. Hay que ser muy precisos con los movimientos, chicos. Porque es que si no... Es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo. Llevamos ya media hora. Vamos por la mitad de la vida. No les golpeo. Tengo que irme más para atrás para poder golpearles. Vamos a activarnos esto. ¡Ay! Que fallo por mi parte. Eh, tengo que hacer ataque a los portales con Bowser y con la rabiz porque la explosión y creo que no les mato eh. a los dos portales no, no les mato a los dos portales Ahí tengo esto. A ver si por aquí safo. Voy a matar a los dos portales gracias a esto. Si hay algún crítico... No, se queda uno vivo. Vale, vamos a alejarlo lo suficiente. Bueno, la verdad es que... Ay, que no he curado a la pitch Vamos a quitarme a los portales Me beneficia quitarme a los portales 3500, mitad de vida Aprox. 307 y se recupera 92, bien Muérete, pesada Vale, vamos a hacer Acercar vamos a curarnos me quedo aquí con Peach puedo venir tal que aquí ya sé que tienen lo de la habilidad pero bueno se nota mucho también los prismas que les he dado que los Spark los he subido se va juntando todo 207 se curan a 90 y tantos eh. Puedo curarla. Puedo curarla. Pero si la curo. No sé, yo para el siguiente turno. Vamos a curarla. Y a atacar. ¿Tenía que haber quitado de ahí a Bowser? No, los metas también ayudan bastante. ¿Por qué no le atacan? No entiendo. Trescientos cincuenta y si activo esto. No. Desde aquí. 165 Ya nada. Vale. Joder, 34 muchachos Vale, los mechas... Es que no sé cuánto es mejor usarlos Vamos aquí Bajamos esto Activamos escudo De equipo Ahí tenía que haberlo hecho al revés. Le he liado. Ahora le he liado. Porque con este... Les golpeo pero no mato al primero. Me va. Ah, sí, mato al primero. Menos mal. Vale. No he hecho salto, ¿no? Está ya peleada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Llego lo suficiente como para curarla. La curo un poquito y está demasiado cerca. Pero bueno, como no la ataco a ella al Mej mago, ya está. Ya está, creo que... Listo. Lo interesante sería que me atacase. Vale. Iba a decir a, a la Rabbit Peach. Ráfaga siempre a los portales ¿Está claro? Vale, ahora sí que sí Me tengo que activar esto La regeneración Vamos a atacarla 3500, me está costando bajar de 3500, tío Vamos a activarlo, es que yo creo que no le hago más daño con esto. 188, ¿ves? No le hago más daño. No tengo que activar estas mierdas. Porque es resistente. Turno del enemigo. No tengo que activar lo del lodo y demás para los portales. Vale. Sí o sí, Tengo que tirarme los dos... Las dos habilidades. Curar a Peach. Y... Esto. La cuestión es... Salto de equipo. Hacia aquí atrás. Lo suficiente para curar. Con esta... Tengo que activar el escudo. A ver, y con este le hago daño con esto. Vale, perfecto. Y activo los meca un poco por tratar de quitarle... Daño a los Personajes Aquí, ataco a todo Me quito los portales ¿Me queda algo por hacer? No me queda nada por hacer Y me daña la Peach, tío. Es que no me lo puedo creer. Es mala suerte, tío. Curamos a.. A ver, curamos a Peach. Por poco que sea. Disparamos ¿Mm? esto. Me ataca esta. Me quita eso. No he visto cuánto es. Ya estamos en 3.000. Activamos. No me interesa activar escudo. Activamos ataque. 200 y pico. Bajamos de los 3.000. Siguiente turno que pueda, activo la carta de hacer más daño. Por terminar antes, tío, porque es que. Esto es esperante. Esto no puedo. Vale, al menos no me ataca siempre la misma. Vale. Vale, vamos a mover a Peach aquí. A la Rabbit. Vamos a hacer el salto de equipo de curación a los dos. Me la subo para aquí. No tengo la ráfaga. Tengo que activar... Espera, esta se viene para aquí. Tengo que activar... Uf, es que debería activar el escudo. Pero me da a mí que no voy a matar a... Vamos a activar el escudo y no mato a los portales. Mala suerte, pero creo que esta vez no puedo defender a los portales. Defenderme de los portales. Y desde aquí... Ahí golpeo a todo. Ah, bueno, los portales, claro, sí. Porque tengo los otros dos. Lo que no hago es daño... Uy. Aquí le hago un poco de daño, ¿eh? Vamos a subir. Hago un poco de daño a todos, pero no sé si les mato. ¿Por qué ahora no le hago daño? Y desde aquí sí. Le hago daño a todos. No entiendo. Pues me quedo aquí abajo. Vale, pues voy a matar al portal. Y listo. Porque esto, vale, le puedo hacer daño, pero prefiero esto. Y ya está. Listo. pero por 0% Esta vez sí que le vamos a vencer Me va a costar Lo mío Me va a costar lo mío Al fin hacen bien su Trabajo los mecha tío No sé qué estaba haciendo yo mal No me estaba acercando lo suficiente Y mierda de bichos mira Mirad no sé si se ve ahí el bichito más asqueroso que me estaba molestando. Eh, tengo que mover a Pich aquí, porque me he precipitado aquí atacando. Le curo a los dos, me vuelvo para aquí. Y voy a, voy a curar. Porque necesito curar a los dos. Perfecto. Vamos a bajar de los 2000. Oye, va a ser... Llevo más de una hora y media aquí, ¿eh? Con este personaje. ¿Bajamos de los 2500? 2000... No, no bajamos de los 1500. Creo que ya nada más puedo hacer. Se notan mucho los sparks subidos de nivel. Se notan mucho todo. Pero creo que esta vez lo he planteado bastante, bastante mejor. Vale. Aquí. Perfecto. A ver. Aquí. Si hago esto. Les golpeo a los tres. Les golpeo a los tres. Me vengo para acá. Bowser. Si tú atacas... No creo que les mates. No me aseguran la muerte. No les mato. Entonces... Me queda... Con esta. Vale. Vale. Perfecto de locos Pues activamos el escudo Perfecto, perfecto Mata a los portales Y puedo golpearle Al Al mechmago Perfecto Y están repartiditos Y esta aún podría hacer un salto de curación A Peach Que es la que más me interesa curar Llego, ¿verdad? Llego. Lo que no quiero es quedarme suficientemente cerca. ¡Hay otro bichito de estos! ¡Qué pesado! Vale. 1300, ¿eh? Una carta potenciadora de ataque. Y terminamos rápido o... 92 solo. Perfecto. Nos han abierto portales. Vamos a bajar con pitch la rabbit la saltamos ponemos aquí curación a los tres y mmm, no me voy a, a poner la habilidad de curarme podría eh pues sí me la voy a me la voy a habilitar tengo regeneración, pues vamos a hacerla. Ay, sí, qué burro soy. No le he puesto lo de la, la carta de esto. Tengo ya la protección. No me voy a poner la protección. Vamos simplemente a atacarle. Pueden ser 300 y pico. No, 244. Mil. Mil puntos de vida. Mil puntitos de vida de este pesadito. Y vamos con Bowser. Y le vamos a dejar por debajo de 1000 ya. 157. Vale. Mm, dos ataques. Buenos que tengamos. No, no porque se recupera. Qué tonterías. Cuatro cuatro de estos porque salen portales. ¡Qué pena sería la gorrinadora, tío! Es lo que más rabia me está dando, ¿eh? La gorrinadora. Activamos escudo esta vez. Activamos... ...salto de curación. Por poco que sea. Activamos curación para Peach. Y vamos a activar mecas Vamos a activarlos aquí para que vayan a por el mechmago, ¿no? ¿Y por qué ese no? ¡Ay! ¿Por qué me troleas de esas maneras, güey? Vale, si ataco a este, ataco a los dos. A los tres, quiero decir. Crítico, vale. Me queda esta. Ese ataco aquí. Un pasito hacia aquí. 210. Uf, qué rabia. Porque se va a curar, eh. Porque se va a curar. Si no, le. Ma Porque este no, no le da. 113 cada vez. Qué pena. Porque se va a curar turno del enemigo, no tengo nada más para... ¿Ese mecha? Si hubiese atacado ese mecha... 63, no, no hubiese sido eso. Ser ah, se cura poco. Pues nada, ya está hecho. Vamos a... curar a la Peach. Y... Gastamos esto. Pues por gastar. ¡51 minutos! 50 con 30, llevamos. ¡Lo conseguimos! ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro salvar al spawny! ¡Qué duro salvar al spawny! ¡Joe, eh! lo que me ha costado! El futuro no está predeterminado. Ni yo habría predicho que nuestros héroes triunfarían en tales circunstancias. Ni tampoco habría previsto qué sucedería después. A pesar de estar contento por reunirse con los héroes, Spawn ya no era el tímido Rabbit de la última vez. Spawny, que siempre sintió curiosidad por las maravillas del universo, superó los dramáticos acontecimientos del Megapag y recorrió la galaxia en solitario para buscarse a sí mismo. Ingenuidad, tal vez, pero en su interior sabía que si corría grave peligro, sus viejos amigos acudirían en su ayuda. Y eso hicieron. Pues sí. Lo no hicimos. Spani se despidió de los héroes y partió en busca de más experiencias enriquecedoras que le sirvieran para crecer. Entretanto, yo misma tuve una epifanía. No era mía quien el destino quería castigar. ¿A quién se le ocurre? ¡Era a los héroes! Así pues, debía animarlos a volver una y otra vez. A superar en cada ocasión los límites de su valentía, su fuerza y su esperanza. Todo dentro de la torre de los condenados. Vale. Expedición superada, modo clásico. Vale. Por expedición 60 turnos, héroes derrotados 2, enemigos derrotados 81, daño infligido 45.471 y curaciones realizadas 31.805. Nuevo aspecto de arma desbloqueado. ¿Modo premium desbloqueado? Mira, no sabía yo esto del modo premium, no lo había visto. ¿Vale? Tendremos que... Habéis vuelto hasta el Dime, ¿qué experiencia de torre? A ver, clásica. La recompensa ya la tengo. 60 turnos. Pues será en... Entiendo que no... Muy inteligente. Recuerda, los portales llevan a batallas únicas. Y empezarás solo con héroes y los spars Que la torre te permita. Cuidado. No puedes cambiar el nivel de... Pienso lo de antes. Bien. Vale. Ay, adelante, pues. Es por curiosidad, ¿eh? Lo voy a cortar el vídeo por aquí, que ya llevamos 54 minutos. Por curiosidad. A ver... ¿Qué es lo que tengo? El que lo que tengo el 35%. Quiero ver si me permite tener todos los héroes que ya he acumulado hasta ahora. No. Ahora me permite jugar con Mario, con Rabbid Mario, con Bowser y con Peach. Interesante. Interesante. Creo que cambiaré otra vez a este por esta. Y ya está. Efectivamente. Creo que iré así, el trío Calavera y el trío tal. Vale, pues el vídeo lo dejo por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!